Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Yo soy Laura Tobón Belle... Bellezas, les cuento que acabo de hacer perdón, perdón, perdón Bellezas, les cuento que acabo de hacer un live Contándoles que hoy Quiero tener un invitado muy especial En uno de mis videos para YouTube Hice un live Diciéndoles que me mandaran una foto de ustedes eh, Para verlos, para conocerlos y aquí con Steffi, que es la que está grabando, me va a ayudar a escoger a alguien muy especial para grabar el día de hoy. Vamos a hacer algo muy especial para esa personita linda que me vaya a acompañar. Y bueno, ustedes me van a ayudar a escoger. Vengan a ver y miramos todas las personitas que me están mandando fotos. ¡Tarán, tarán! ¡Ay, miren qué linda! Angie, EM1, ¿cuál me encanta? Me transmites magia, qué linda. Laura Natalio, ¡Wow, qué hermosa! Tirín, tirín. Mm, el señor Johnny se ve como misterioso. Ok, vamos a mirar las fotos que me han mandado. Por acá el señor Andrés Rueda Fa. Mm -hmm. M Correa, wow, qué linda. Me encanta esta foto. Va a estar difícil escoger. Creo que me he metido en un problema. A ver. Uy, ella está muy linda. Sofía.Dong. Qué hermosa. Les cuento que esta tarea no va a estar tan fácil. mmm. -hmm. ¿Qué vamos a hacer? Está difícil escoger. Bueno, vamos a dejar que pase un ratico Nos vamos a poner juiciosas y vamos a escoger quién me va a acompañar hoy en mi canal de YouTube. ¿Les parece? Esperemos a ver que manden. Oh, my God. Uh, unos momentos después. Chicos, después de haber visto demasiadas fotos, me enamoré del pelo de esta mujer, Lau Almonacid26. Lau, me encantó esta foto que me mandaste. Además que me estás mandando un beso. Uh. Eh, creo que ha sido la escogida para el día de hoy. Me vas a acompañar en un video en mi canal de YouTube. Entonces, ya mismo te voy a escribir a ver si puedes. No, ¿sabes qué? Te voy a mandar ya mismo un voice note. ¡Hola, Lau! ¿Cómo estás? Lau, te tengo una gran noticia y es que te he escogido para que me acompañes en mi video, en mi canal de YouTube. Bueno, eh, si quieres, ve con tu mamita, ve con tu papito, porque vamos a hacer algo súper especial. Ya te mando la dirección. ¡Mua! Bueno, chicos, les cuento que me cambié y llegamos a un estudio de un gran amigo mío, de Andrés Espinosa, Y vamos a sorprender a Laura, que va a entrar por esa puerta. Y hoy vamos a hacer algo súper especial y es que nos vamos a tomar fotos, nos vamos a divertir. Va a ser fantástico una tarde juntas, va a ser súper chévere. Entonces vamos a ver cómo reacciona cuando abramos la puerta. Bienvenidas gracias. a Obras gracias. Studios Gracias, gracias Milao, ¿cómo te sientes? emocionada ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ¿Estás llorando? No. Ay, me muero Saluda a todo el mundo Hola Hola Milau está como en shock ¡Ah! Sí, sí. No bueno, sí, tranquilo. No pasa nada Gracias Bueno, Milao Has sido escogida el día de hoy Porque vamos a hacer juntas una sesión de fotos. Vamos a hacer una sesión de fotos juntas. Y para eso va a estar Mate, que nos va a ayudar a las dos con poses espectaculares. Porque ella es top model colombiana, es increíble. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Y Andrés es de los mejores fotógrafos de Colombia. Entonces, los dos van a hacer que esta experiencia sea más fantástica de la que ya es. Y juntas vamos a hacer. Oh, feliz, porque se parece. Feliz, te voy a ¿Sí? Feliz, ¡Eh! Y la mamá también está como en feliz, feliz. Feliz porque ella se sigue Nosotras oh, niñas sí. también. Eh, mostrar varias poses en las cuales cualquier mujer, cualquier niña se pueda ver linda a la hora de tomarse una foto. Ok. Entonces, tres poses. Chéveres. Con la, la ayuda, ayuda del señor fotógrafo. Con la ayuda del señor fotógrafo, claramente. Pero como mostrarles a las niñas cómo podemos pasar para siempre verlos. ¿Cuántos años tienes tú? 18. Ah, bueno. No te tomaste el asunto. Señor fotógrafo, tome porque para que uno se vea largo, toca hacerse como desde el piso. Entonces, para tomar la foto como desde con eso entonces y se y la idea es como está Laura, pero pues, siempre como la pierna mirando, así Yo me puedo hacer desde acá para tener más tiro de cámara, pero entonces digamos. Pero entonces, que... primero que la tome unas fotos ella sola, porque quién? tú eres la modelo hoy, <risa> tú eres la ofrenda hoy. <risa> No aquí, sino suéltalas, que son lo más difícil de no resaltar y que se vean Sí, uno le no, va cogiendo el truco a las manos, como que el, el, el índice de suelto ayuda mucho y suena súper estúpido para mí. Sí. Ok. Además, sí. mira la mano, un poquito abierto, se Eso es lindo. Entonces, como que ahí vas cogiendo y ya es como aprender a hacerlo natural, como... Gracias. ¡Gracias! Sí. Ah, no, no, no, no, Acuérdate que no solo tienes un hombro Sino también tus hombros Eso ¿Sabes? Acá sacan un hombro para acá un poquito El otro lo saca para acá Como todo esto es crear formitas interesantes acá arriba Que abajo no importa porque pues va cortado Pero digamos esto de algo acá bonito Echarlo para acá atrás Te saca esta parte y también se ve bonita Como estas Ajá. cosas que te lindas. Entonces si quieres tres cuartos Todas este Todas yo, eso, listo Entonces, ¿cómo estás? Mándame este hombro para acá Y sí. esto hacia adelante ¡Eso! Ahí ya, marca la sí. clavícula y ¡Eso! Ahí sí. y... ¡Eso! Acá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! Bajame una vertical mentón Y mándame el... eso es lindo, pero mándame así como estabas La cara un poquito más, una vertical más hacia atrás ¡Eso! Ahí, exorcista, contorsionada, natural <risa> Eso es lo que te digo: jugar con los hombros y con este detallito. Acá, mira, si yo corto la foto y la dejo en retrato, tenemos el hombro yéndose para acá, el cuello se ve alto, la mano se ve delicada y hay más cosas pasando en la foto que salir un noche. ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy cómoda, feliz y emocionada, bastante. difícil. Oh, no, ¡Un poco! No, no, no, pero todo eso no va cogiendo va con el tiempo, eso es práctica. Entonces, por ejemplo, ahí digamos como que yo siento que te puedes hacer mejor como estabas antes, Loni. ¿no? ¿Con otra rolla? Sí. No, la otra raya. ¿Era la otra? Sí, está es. La Ahí está el truco de la rodilla que se ve bonito, entonces eso. con la mano izquierda, o saca Eso, pero que No escondas, no hagan... sino. <ríe> no okay. Es que acá entonces que uno así con la mano en la tuti, <ríe> tampoco aguanta. ¿Sabes? Entonces es como que simplemente eso. Ahí, esa foto, digamos, de amigas eso. es bonita. Adela. Ahí está, ahí Somos modelos, ok. ¿Me pueden, por favor, nos pueden guiar? Claro que sí. ¿Tú vas un poquito más para allá? Eso. Entonces ahí ya cuando uno está pasando con modelos, le pero ya como que entonces sabes, aquí estás posando tú y no estás pendiente de qué es lo que está haciendo ella, sino de cómo te ves tú bien. Y la estás usando es porque si sales acá es como, no la conozco. Sí. Entonces, en exacto, si te apoyas en ella te puedes apoyar un poquito, pero tú estás concentrada en tu poso. Y descuélgate, ¿no? Como es que me dices tú, descuélguese. Sí, que se descuelgue. Botar el aire para mí es ayudar un poquito a descolgarse. Porque ya cuando uno lleva mucho tiempo ya, me un poquito, ya me está como aquí. Como que las cosas están así. Entonces ya como que descolgarse es como botar el aire y ya queda uno como más. Okay. Es como aquí todo, ya. Se ve uno como más fashion, más. ¿Lista? ¿Lista? Entonces eso, yo a la Está muy tensa, descuelga. Sí, otra la pica. Eso. Apóyame más el brazo como más el codo. Eso. Para que aparte lo que hago, eso, ¿verdad? Y el cuero de tu mano. Y mándame el pecho un poquito más hacia adentro. Y pégate más. Pégate más. nuevo el pecho para acá. Eso. Eso. <risas> eso. Acuérdate, entre más y es. Y no más bonito. Y mirenme las dos. Eso. Pues yeah. Otra vez. Caras serias. Y me miran a la cuenta de tres. Dos así. No, no, no. Usted no. Si sí, no sé. Oh yo. my God. Lau tiene un registro espectacular. ¿Qué tal la cara? No, y el pelo también. <susurra> Divino. Wow. Yo en la piel de 18. <risa> bueno amores, espero que les haya gustado Este video nuevo en mi canal de YouTube Queremos darle las gracias A Open Studios A Mate Mora eh, Bueno Andrés, que lo queremos muchísimo Que es de la casa Y bueno, a Lau, que pasamos deliciosos ¿Cierto, ¿Cómo te sentiste? ¿Estás contenta? Feliz ¿Esto contenta. te ayudó con sí, tu a desenvolverme? ¿Desenvolverte con tu confianza? Con... Total, sí ¿Sí? Sí, sí, Y bueno, las fotos quedaron sí. han nacido una estrella. Sí. Qué bueno que te cambies.